en este tutorial vamos a ver cómo terminar nuestro montaje retocando la iluminación de estas luminarias, para eso me voy a ayudar de algunas guías, voy a hacer un zoom eh, primero más grande para trabajar con la mayor precisión posible y me voy a ayudar con algunas guías para generar las máscaras con las que voy a trabajar las guías las genero simplemente haciendo un clic en la regla y arrastrando Bien. ahora voy a usar la herramienta de selección de marco elíptico me voy a apoyar en este angulito y voy a tratar de generar una esferita o una selección esférica que abarque aproximadamente toda mi luminaria. Si aprieto la tecla SHIFT mayúscula, puedo seguir sumando selección y armando otro círculo. Y de paso voy a tratar de resolver esta imperfección que ha quedado en el borde de la selección de la máscara anterior. Bien. Entonces ahí tengo las tres secciones que voy a modificar ahora. Como voy a modificar esta capa de fondo y puedo equivocarme, voy a clonar la capa de fondo con esta herramienta. Así si lo que resulta de este trabajo no me gusta, simplemente puedo tirar la capa. Entonces, ahora voy a venir nuevamente a colores y voy a elegir la herramienta que se llama brillo contraste. Y en este caso lo primero que voy a hacer es aumentar el brillo. Voy a aumentar bastante el brillo hasta 70 o 72. Y voy a, a, a modificar ligeramente el contraste en unos 11 o 12 para que no se pierda el mallado que tiene la imagen. Cuando esté como me guste le voy a dar a aceptar. Si ahora retiro la máscara y vuelvo a mi Zoom y retiro también las guías, tengo mi montaje listo, ahora sí puedo decirle guardar, y puedo decirle exportar como y exportar en formato de intercambio. Exportar. Muy bien.